Música nueva Cuando ayer viniste a mí Me gustó trabar, amor Comprender que te alejabas Que te ibas Me quedé jugando ahí Con la mano en el bolsillo Solo porque sí. Yo no tengo voy a decir. Todo el mundo que he encontrado otro cariño como el tuyo. Son mis dedos los que tiemblan, ya lo sé. Suéltalo, mujer que espera. Tú me duele más que a ti, tú me empujaste a ti. Ya lo sé, suéltalo lo que te espera, que no ve Era mando.